Señores, y aquí Camila Morejo reportando para los Osorosos. Estamos pues en el Estadio Julián Javier en el juego de las Águilas Versus los Gigantes de Cibao. Hemos preguntado a los fanáticos. Si sí, creen que con la llegada de José Siri y Marcelo Zuna, pues el equipo se pondrá súper picante. Así que nuestro queridísimo Engel de la familia musical, pasaremos con él y veremos qué dicen los fanáticos. Si sí, se pondrá picante pues el equipo de los gigantes, así que pasamos con Engel. Sí, Señora, nos encontramos aquí en el estadio Unle Javier. Vamos a hacerle una pregunta a los fanáticos, a ver qué nos responden. ¿Cree usted, usted de los gigantes, verdad? Lo vamos con su gorrito identificado. ¿Cree usted que con la entrada de José Siri y Marcelo Zuna el equipo se establece? Claro que sí, nada, tenemos un ejemplo, mucho talento en el equipo y más que Marcelo Zuna entra ahora, pienso que el equipo este año va a llegar hasta la final. ¿Usted cree que, que van a llegar a la final con lo que faltan, con los, los refuerzos que faltan? Claro que sí, tú sabes que también viene mucho picheo de camino, tú sabes sí. que con el picheo y los muchachos nuevos que se van a integrar el equipo va a llegar ahí lejos. ¿Cree usted que con la entrada de Marcelo Zuna y José Siria el equipo se establece? Claro que sí, claro que sí, el, ahora el equipo va a coger más fuerza. Y creo que el equipo va a estar listo para llegar a la final. Va a llegar a las finales con esos refuerzos. Eso es lo que le hace falta. Le hace falta. Bueno, ahora mismo el equipo de bateo está bien, pero se va a reforzar más. ¿Cree usted que con la entrada de Marcelo Zuna y José Siri el equipo se establece este año? Claro que sí, no Esa es la integración de que no hacen falta ahora mismo. Eso es lo que está haciendo falta. Lo que hace falta está flojo el equipo. Está duro, nos lo ponemos más fuerte. Se pone más fuertes, si mejor nos ponemos. Señores, seguimos aquí en el estadio Julián Javier, preguntándole a la gente si entra Marcelo Zuna y José Cirel, ¿el equipo se establece este año? Entiendo que sí, porque son jugadores ya de renombre y que conocen esta liga muy bien y van a hacer un gran aporte al equipo, tanto a nivel ofensivo como defensivo y sé que sí, que va a ser un gran aporte para el equipo. ¿Le hace falta un par, par de peloteros clave al equipo? Claro, claro, claro. El mismo Ronald Guzmán hace falta porque son jugadores que tienen la chispa y el equipo a través de ellos se motivan y juegan y dan el 100%. ¿Cree usted que con la entrada de José Sirín y Marcelo Zuna el equipo se establece? Este año? Claro que sí. El equipo puede poner mucho mejor ahí y ellos entran, se integran a, a la práctica todo eso. Yeah. Eh, falta, falta un par de jugadores clave para que el equipo se ponga fuerte, ¿verdad? Claro que sí, claro. ¿Cuáles son, para, para usted, cuáles son los que faltan, aparte de Marcelio y Siri Ahí está Ronald Guzmán también, que si sí, es también una pieza una clave para el equipo también. Que algunos otros integrante más que parte. Señores, seguimos aquí en el Estadio Julián Javier. Preguntándole a la gente si el equipo se pone bueno con José Siri y Marcelo Sú. Claro que sí, pues ya el equipo en sí está bueno, pero ya con esas dos piezas que se agreguen a la eliminación, Va a ser la alineación demasiado fuerte. Y con Dios por delante, vamos a llegar lejos esta temporada. No vamos a seguir como el otro año. Este año vamos a romper esto. ¿Solo esas dos o faltan más gente? No, se le agregan, se pueden agregar más. Van a varios pinche abridores también que se le integren. Y por ejemplo... Eh, el que es importado también, que no ha jugado, que se le oportunidades y el equipo está bueno. ¿Qué es lo que, es, señores? Seguimos aquí en el estadio conversando con los fanáticos. El estadio es repleto, apoyando a los gigantes del Cibao. Con, con Marcelo Zuna y José Cirí, ¿tú crees que el equipo se estableca? El equipo va a llegar bomba, bomba, bomba, como que tú dices, Roberto, bomba, bomba, coño. Que llegue lo que tenga que llegar, el equipo está bueno y con la integración de los estelares se va a poner mejor. ¿Esos son los que faltan o faltan más? Sí, señor. Faltan más. Hasta Nelson Cruz que venga, que venga, que venga. ¿Y ustedes están esperando a Nelson Cruz? No, pero si quiere venir ¿Cómo? que venga. Con la integración de Marcelo Zunes y José Chirí, el equipo se pone jefe. Prácticamente sí, porque es que son jugadores que han establecido, eh, se han establecido en Grandes Ligas. Lo necesitamos aquí porque son una inspiración para el equipo. Gigante, Serie 56, le vamos a dar duro, canquiña las la águilas, porque esto es personal. Ball, ball. Señores, ahí pudimos escuchar por las respuestas de los fanáticos hacia la pregunta si el equipo se pondría picante con José Ciri Marcelo Zuno. Y ya vieron que muchos dijeron que sí, así que sabemos que hoy ganaremos este juego y que los gigantes seguirán creciendo. Así que nos vemos en una próxima aquí en Los Osobrosos. <música>